Hoy es domingo 2 de diciembre de 2018. Mi nombre es Robert Dalí y te invito a que escuches esta reflexión sobre la felicidad. La felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando te acercas a tu abuela y le das un abrazo y sientes esa energía de tu transgeneracional, ese amor que, que hace que todo concluya en ti, eh, cuando te vas con un amigo a platicar a un café y sientes esa energía de compinche con tu amigo, cuando vas a la naturaleza y te encuentras arriba de una montaña, cuando abrazas un árbol, cuando ves crecer una flor, cuando ves cómo funcionan los pequeños animales como las abejas, por ejemplo, cuando te das una buena ducha. Ahí está la verdadera felicidad. Lo que pasa es que con la cotidianidad nosotros no logramos, ver esas pequeñas cosas que nos hacen tan felices no seas incrédulo no pienses únicamente en que la vida es un accidente que todo todo tiene una explicación científica porque hay cosas que no las tienen, una canción una creación, una pintura no tienen una explicación científica de dónde vienen porque vienen del alma y el alma es algo trascendental que no se puede explicar la realidad que nos cuentan en los periódicos que nos cuentan en la televisión es una pequeña parte de la verdadera realidad, pero la realidad es mucho más abarcativa, hay gente que hace el amor, hay gente que disfruta, hay gente que, que está creando cosas nuevas que van a ayudar a la humanidad a trascender tenemos que ver las cosas como positivas, no nos envenenemos con esos noticieros dos veces al día que nos vuelven locos y nos muestran la peor parte de la realidad parece que ellos disfrutarán cuando hay una gran inundación, cuando hay un terremoto cuando se muere un niño, cuando, cuando pasan cosas terribles esas cosas terribles son partes de la vida pero no es lo único que hay hay más y hay que saber apreciarlo, hay que apreciar un atardecer hay que apreciar las cosas básicas de la vida un buen café las cosas que uno lo hagan feliz no seas sordo a tu vida quiere decir que si tú estás infeliz con tu esposa estás infeliz con tu vida estás infeliz con tu trabajo te sientes vacío por dentro tienes que cambiar, cambia, cambia cambia porque la vida es corta hay millones de mujeres, millones de hombres tenemos que hacer cambios constantemente para ser feliz eh, si no, este trabajo que tienes es muy feo cámbialo, cámbialo Cámbialo, lo importante en la vida no es solamente lo material, sino es encontrar eh, una integridad con uno mismo. Una gran reflexión que yo siempre hago es que los mejores días son los días que no pasa nada. ¿A qué me refiero con esto? Ya que cuando uno tiene una gran alegría o una gran tristeza, envejece y se va muriendo. Porque de hecho nosotros venimos a cumplir misiones y cuando uno empieza a cumplir esas misiones, pues se va despidiendo de a poco de, de la vida que no tiene nada de malo, porque realmente para eso venimos a vivir. No podemos vivir toda la vida encerrados como monjes tibetanos, tratando de eh, no sufrir y no gozar, porque esto nos va a llevar eh, a vivir una vida vacía, y nosotros tenemos que gozar y tenemos que sufrir, porque a eso venimos a la vida, a sernos antifrágiles. Nosotros vemos la felicidad como una zanahoria, algo a conseguir. Cuando tenga mi coche, voy a ser feliz. Cuando tenga mi casa, voy a ser feliz. Cuando tenga esa mujer, voy a ser feliz. Cuando tenga hijos, voy a ser feliz. Pero cuando llega ese momento, realmente es muy efímero. Al poco tiempo tenemos que buscar otra nueva zanahoria que nos haga sentir bien. Cuando sea famoso, voy a ser feliz. Pero nunca, nunca llega la, la zanahoria que realmente nos llena. Y si de algún momento sentimos que estamos con la mujer correcta, con los hijos correctos, en una casa bonita, nos va a pasar algo que es aún peor que es aferrarse a todo eso. Y entonces empezar a sentir de que nuestra vida depende de que todo eso se mantenga, porque si un día no está, pues ya no vamos a ser felices. También hay que entender de que cuando nosotros pasamos por una situación de estrés muy grande, como son acontecimientos inesperados, lo que llamamos cisnes negros, esto nos hace ser más fuertes. Es como cuando vas al gimnasio y se te rompen tus tejidos musculares porque los sometiste a estrés, pero eso hace que crezca ese músculo, entonces eh, es fundamental pasar por situaciones de dolor para poder gozar, es, es natural, y nosotros a la vida venimos a sufrir y a gozar, ya que nosotros estamos en la vida, y para eso es la vida, no es para, para poder eh, aprender a través de las experiencias vividas. Nosotros estamos aquí, en el, aquí ahora, estamos aquí en este momento, y nosotros eh, tenemos que vivir con felicidad, pero también entendiendo de que eh, nosotros venimos a esas dos cosas, a sufrir y a gozar también no podemos negar que hay una voluntad superior llamémosle universo, llamémosle Dios hay una voluntad, hay algo que hace que las cosas funcionen de una manera y que tengas que pasar por hechos que no los puedes evitar hay personas que de repente toda su vida tratan de hacer una cosa y no la pueden hacer porque el destino no quiere que hagan esas cosas sí, existe el destino nosotros podemos con nuestra mente, si uno desea con el corazón algo, cumplirlo eso es fundamental, nosotros tenemos que desear las cosas para que realmente se cumplan pero a su vez a veces hay energías más fuertes que nosotros que hacen que no podamos conseguir esas cosas entonces también tenemos que tener una sabiduría para decir bueno, si todas las veces que intento esto no funciona pues tendría que buscar por otro camino y también tengo que aceptar eh, la misión que tengo que no depende de mí muchas veces una, una misión puede ser no depender de mí por ejemplo yo puedo ser un hijo bastón que son los hijos que cuidan a sus padres toda su vida. Y bueno, es una misión. Quizás no es la que ellos eligieron, pero es una misión. Es una misión de la voluntad, de la voluntad superior, que para algo está en este este mundo. Hay gente que viene a sufrir más que gozar, y otra que viene a gozar más que sufrir. Pero de alguna manera, eh, todos estamos conectados para que esto avance y nosotros nos vayamos civilizando de a poquito y que el planeta vaya en mejora. También, cuando nosotros tenemos un problema muy fuerte y no lo logramos resolver, tenemos que pensar de que todo pasa. En la vida todo pasa, todo pasa, desde lo más pequeño, desde lo más fuerte, eh, todo va pasando, el tiempo cura las heridas, sana las heridas y luego ya ni siquiera nos acordamos de las cosas que vivimos en el pasado, parece que vivimos varias vidas en una sola, por ejemplo en mi caso que soy argentino y viví muchos años en Argentina y muchos años en México, pues mi vida de, de Argentina parece que haya sido otra vida. Y algo fundamental es bajar las expectativas, si lo, tú logras bajar las expectativas vas a vivir mucho más feliz ya que nosotros tenemos expectativas muy altas. Yo, por ejemplo, soy músico y pienso, ¡ay, cuando sea famoso! Y no tengo que pensar cuando sea famoso, porque la fama no va a llegar. Aparte, quizás cuando llegue, ya voy a sentir nostalgia de cuando no era famoso, porque realmente el camino es lo que importa. Entonces, enfrentarse a la vida es una manera de crecer. Si uno todo el tiempo tiene miedo y no se arriesga, nunca va a lograr nada, pero tampoco hay que ser un temerario, o sea una persona que se arriesgue a todo eh, de una forma tonta, porque seguramente va a salir perdiendo, o sea hay que saber arriesgar y en qué momento lo más importante es que seas íntegro contigo mismo, si eres íntegro contigo mismo, eres la persona que quieres ser no vives de las apariencias, eh, no vives en un trabajo donde tengas que mentir, y te sientas incómodo eh, que seas tú mismo, que hagas lo que realmente tu ser viene a hacer este mundo. Eso es la gran felicidad. Así que la gran felicidad entonces es ser íntegro con uno mismo. Si te gustó el video, no olvides darle like y eh, suscribirte al canal para que esto crees que podamos hacer más videos y ir mejorando poco a poco. Te espero en la siguiente. Sigue con más Robert Dalí.